Miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículo del 38 al 40. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsa a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. el Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre. Luego no sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús Eso sigue educando a los suyos, los discípulos, que han discutido acerca de quién de ellos tiene más autoridad. Cuestionan ahora algunos de fuera de la comunidad que tienen poder de expulsar demonios. Jesús les enseña que no tienen que ser son y caer en la tentación de un monopolio de nada ante la acusación de Juan de que hay un exorcista que es del grupo o sea que echa de virtud el nombre de Jesús pero no es de los nuestros Jesús reacciona con una magnífica amplitud de miras no se lo prohíba todo aquel que no está contra nosotros está en nuestro favor y más si sí, el nombre de Jesús hace milagros la expulsión de demonios y los milagros realizados en nombre de Jesús Son signos de la vida de Dios regalada a pecadores suprimidos. ¿Por qué entonces prohibidos? Los apóstoles pecaban muchos, muchas veces de impaciencia y de celos Querían arrancar la cizaña del campo Deseaban que lloviera fuego del cielo porque en un pueblo no les había querido acoger Jesús tenía siempre muchas más y un corazón mucho más generoso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 Usano. La misión de la comunidad es que todos reciban el reino de Dios, sin monopolizar su vida y por tanto sus signos. La fe en Jesús aceptó a la salvación. A quien obra en su nombre no puede estar contra él. alegra de que el mundo vaya conociendo a Cristo y que al fin y al cabo los hipócritas o sinceramente Cristo es anunciado y esto me alegra y seguirá alegrando. Y la actitud que Cristo nos enseña hoy no resulta a veces que de hecho estamos defendiendo nuestros propios intereses. Trabajar para Cristo, actuar en el mismo sentido que actuaba Cristo, es ya una cosa buena permite caminar hacia un conocimiento de la palabra conforme a Cristo. La iglesia actual, siguiendo a Jesús, quiere ser ampliamente abierta. El último concilio renunció a ser ninguna condena. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Lo no recuerda de Jesús. El Espíritu sopla donde quiere. No se lo Que el Señor los bendiga.